amigos de youtube que no me hubiera ganado esta vez Escapa la bestia que te pone la escapa la bestia del, del día de hoy ahora sí consumiendo pues, Escapa la bestia no sé por qué pero me gusta porque puentes y lo demás estaba muy chingo porque uno estaba en juego y otro estaba muy bien como siempre mira esperamos aquí ya tengo 137 puntos no sé por qué oh, un, poco, un, poco, un poco de caja y un ah, agarramos que agarramos el creeper que me gusta encanta me encanta el creeper y agarramos esto vamos a amos, ¿sí? en qué meta nos matamos en este juego Iniciando en juegos En juegos nos metemos en ¿sí? hacer ¿La, la bestia LOL Ahora esta la bestia Y como les quería comentar que esta pasta de tura está bien chula Esta bestia de pura. se la dejaré en el link de la descripción como siempre, acá, para que ustedes loco crash el... la bestia de la bestia loco crash Pero bueno, no lo muestro porque esto, esto comienza ahora LOL Esto comienza ahora por bien Esto comienza ahora Esto comienza, comienza ahora LOL LOL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 Uy, lo mataron otra vez, tío, esto no me gusta Entonces vamos a ver el <tú> Super sí, como les dije Porque tengo el esfuerzo, este es el loco Crash, no sé, no sé lo que es Celci te pura paz para Pepe Oh, oh, oh, sí, Celci, Celci Y Pepe, no, no, no, no, no, esto es me... una bestia, no es Pepe nada Y como les decía, diva, en el nuevo survival, el nuevo survival, todo Pero ahora no, no, porque estoy en la misma LOL, LOL, ese tío me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, LOL, me gusta, Digo y subí así, pero me va con los shades, me va super mega lax, los oh, y, no quiero, y quiero jugar con los SADES, LOL, tío, no, la cagué, la cagué, y no quiero volver, ¿no? Entonces tengo este farito trágico que me lleva arribita, arribita, arribita, y aquí, y aquí, ojalá. Esta es la parte más difícil. ¡Lol, tío! ¡Ay, tío! Cada una escalerita. Sí, tío, me encanta esta escalerita. ¡Lol, lol, lol, tío! ¡Tío, tío! ¡Un saludo! ¡Soy tú, uh, mami! ¡Lol, lol! ¡Lol! ¡Lol, tío! ¡Tío, malo! Soy un pico malo. Oh, malo. Soy malo la bestia! ¡Me quiero comprobarlo ¡Oh, ves, ¡Te quedas aquí! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! lol. aquí, aquí Aquí, aquí, ¡Lol! ¡Lol! tío. ¡Lol! Ah. ¡No, tío, no! Vamos a ver si la pasamos esta última, porque si no me salgo, te pongo los dos minutos. ¿sí? Uh, uh, tío, pero. usa la cabeza! ¡Lol! ¡No tiene disparo mágico! ¡Ah, tío! ¡Qué difícil es este parkour! Que lo pasamos si rápido, no sé. ver de los tremendos. ¡Lol! la, ¡Tío! Pero no tan largo para que me vaya aquí bien y el que Creo que tengo el y Es que en me encanta. Don! Don! Y más unos parkour LOL. Don! Don! LOL. goals! Oh dios! ¿Qué pasó, aquí? Este parkour va a ser la leyenda. Pero este partido bien peor. O si no viene a la vez que me mate y yo, no, ¡ah! ¡Mira, mala mala que mala, por qué no pones el calderazo de más gente para que venga y me mate? ¡Mátame, mátame con tu espada, otra! ¡Mira, bien fea! Aquí, aquí no tengo que correr, y menos uh, tú. ¡Lol, tío! Pero si ya tú tienes el paro. ¡Oh, tío! ¡Aquí! lol tío, van a matar a la bestia, si ¿Sí es muy eso me pero soy tan me y para morirme, no me puedo... es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, no voy no tío tío malo, ah oh, no tío? ¿Luca? Uy, Lucas Lucas Uy, está Lucas. Peludote, y no sé por qué estás ahí, anda con la bestia, mácala no sé, para usar este parkour de las tres leches está bien malo y eso lo pasó de un hack de los tres leches uno de la hack, sacar un hack nuevo de, de, de, de esa plaza con mega alto eso es un hack, tío, porque cómo pasar esto no, no, no, no, no me van a decir hack, porque si lo paso no soy hack, no soy hack, tío es si de me acusan de hack, tengo el video. Ah, el tío, lo matamos matamos esta bestia mala bestia mala bestia mala nada no, pues agarramos uy jalo jalo y tres partidas. acá me encanta esta partida acá te puentes que voy a ganar una mío nada menos quiero ganar una solamente gano si gano una partida esta si gano esta bueno les despedimos esta pero quiero ganar tío quiero ganar una una una ¡Uh! -huh. hola hola hola hola hola Sí. Un cabote, Luis. ¿sí? Luego, oh, no. Claro, sí, no, sé. sí, El tío es más fabuloso de todos. LOL. LOL, tío, quítate. Quítate, y ahora no. Y ahora no. Ahora sí, ahora sí. Uh. LOL, LOL, LOL, LOL tío, se este va a su chico, me ¡eh! Y como si no puede caer. ¡La, no, tío! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! Ay, mamá. ¡Ah, tío! ¡Malo! ¡Toma! ¡Tiro! ¡Eh! <ríe> ¡Eh! ¡Tío! ¡Matas mata a ellos, matas a ellos! ¡Matas a ellos! Yo me voy corriendo por mi mami. Mami, ayúdame. Mami, tengo el poder de mi mami. Y corre más, lo siento, pero me gusta. Porque el poder de mi mami, Ariana a me encanta. Uy. está matando gente. está matando gente. Ah, no, no, Lol. no. acercando la bestia cada retico, Estoy acercando la bestia. ¿Y qué? Dolly, LOL. LOL. ¡LOL! Dolly. Dolly, Dolly, ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol, que lo mato yo, que lo mato yo. lol! ¡Lol, lol, lol! Tío. ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! quiero ganar lol ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! No, tío, no, tío, eh, para ir comienzo el mapa, comienzo el mapa tío, Porque ya quiero matar a la bestia. Más Máster, ven acá tío, ven acá que tenes cabillos todos bien, tío. Ha encontrado un traje de sus No, tío, perdí más. Ha encontrado una noob, mister. Y jugamos vamos a más, siempre más, me encanta ese juego. Lo voy a jugar más seguido vamos a otra. Uy, la bestia. ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, uy corremos, tío! me es me pico LOL, LOL, LOL, lol, con, con ¡Uy, ganda! Pero las villas vienen muy feas. ¡Oh, Dios! Las villas muy feas. Muy feitas. la mala. la Las villas Oh, lol, tío, lol, tío, Lord. lol, lol, lol, lol, lol, lol, tío, eh, tuvimos una partida de este, eh, casi me, me maté aquí, pero ahora ya no me mato, ya no me mate, calidad arriba, tío, arriba, oh, digi, digi, digi, digi, digi, old, lol, creo que voy primero, voy primero, primero, sí, sí, voy que voy primero, voy primero, voy primero, voy primero, por eso tiene mouse y si por si no saben me encontró un mouse y porque es un beso cualquiera, no pero eso no y yo soy, ¡Fuga! Fuga araña! jugada araña, araña, vayan de puta eh, fuga de araña vayan, veo tío, yeah. tío, tío y, ¿y esto, uy, que tengo no me al final del mapa Mira el mapa. Qué va ¿Cómo se le puede el cuerpo? Corremos, corremos para ir corriendo rápido. ¡Eh, ganamos! ¡Tío, oh, la vuelta a miento! ¡Tío, bueno, jugamos este gusto más. Si perdemos o ganamos, ya se acaba. ¡Andí! ¡Sí, la juega! La... ¡Sí, sí, en la cula, Eso me encanta. Bueno, si ganamos esta. Bueno. Una despedida muy fácil, una despedida muy eficaz. La despedida épica no ¡Uy! ¡Tío! ¿Qué? ¿Tú estás volando? No tengo la, pero tú estás volando. O oh, no veo un no milagro, pero tú estás volando, tío. Estás volando. No sé si es milagro, no sé si es milagro, pero este tío, tío, tío, que los la, los van oh, no. Ah, no. Es que va así, tenía la, tenía la. Tío. ¡No no quiero morir, No quiero morir, tío. no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no el no el no el... El el el el oh, no no no no no no no quiero bajarlo, no, no quiero pasarlo, no quiero matarlo. no quiero pasarlo, no quiero no, no, no, no, no quiero ven, me matarán, no, corremos, corremos la, ¡Ah, tío, no, uh, tío, ¿Para arriba? no, ¡Ah, tío, pero pues, también, tío, cálmate, porque. Okay. ya, ya está todo, nadie, esto go, buto go, buto go, buto go, buto go, buto go, no, no, ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! ¡Loy! Es que soy tan estúpido de que no puedo ni jugar un mundito, quiero jugar otra partida más, lo siento tipo, pero quiero jugar otra partidita más Y esta es la última, la última definitiva, uy tío, soy la bestia, ahora sí esta es la última, defendiéndome con una bestia más también. El tío como la bestia mata a todos. Claro, soy la bestia. Mato todo. Esto es como la última. Vámonos vámonos con esta. No quiero soltar ni niños tampoco. Quiero subir los dioses. Te lo mato. Te lo mato, tío. Oh, no no, no, no, no. ¿Dónde me quedo aquí. Muerte, tío. ¿No, tío. tío. ¡Tío! váyense! Váyanse, váyanse, váyanse. No quiero matarte. Tío, tío. Sí. Bueno, igualito vamos a morir, tío, me vamos a hacer la bestia, claro. La bestia muy poderosa, la bestia muy poderosa, ay, tío. Voy a la... llevar atrás, tío. La bestia mala. La bestia mala. Lol. Lol, bestia mala, ahí te el... duro. Tío, la lo, la lo, puto. Vale, tío. Lol, vale. Lol, vale, es esto Eh, no. Me no la paso. Me la paso. Um. Lol, no la paso. No. Lol. Lol. Así, ah, ahora sí, ahora sí, tío. Que esto se queda en bruto, pero yo voy a matar. Qué a tío. Como que, eh sí yo soy esta eh ah ¡Lol! ¿Cómo no no no no no ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! Nada, el okay. no tengo, tengo tico. -tico. ¡Lol! no no no no no no un tío no, no, no, no, no, no, no y con una buena presentación acabamos con este video, como una bestia una bestia chica, una bestia, una bestia muy buena, muy buena que va a matar a todo el mundo porque es una bestia ¡ah! que mata a todo el mundo, digo, digo, usted es buena, eh, eh, sí, sí, si sí, buena atrapó a los amigos y los abrazos como si fueran mis amigos, digo, amigos y... y bueno, corremos el todo de este episodio de que es como la bestia y lo veo, tío. tío, tío, tío, vas a morir, tío. Vas a morir. vas a morir. Lol, lol, la. Lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, a la vez que así, que mato. tú. ¿cómo estuvimos? Ay, ¿cómo estuvimos aquí? Eh, aquí? Aquí. Eh, eh, aquí? ¿Cómo estuvimos aquí? Aquí. Una escalerita, una nueva, un tocado de tiempo. ¿Tú duras, tú duras, tú duras, tú duras, tú duras, tú? ¿Y cómo? ¿Y ahora esto, aquí. ¿Qué hace? Aquí. Y vivo por aquí, sí, sí. ¡Uy! Un corredor. Lol de entonces el y yo la batalla de freezer, como siempre hago. Batalla de Freezer. Y sí, yo. Ay, ¿qué pasa aquí? Ay, ¿qué pasa, tío? Ay, ¿qué pasa, tío? No. No. ¡Uy! el ¡Uy! ¡Lo tengo! y tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tenemos ¡Lo ya ya y no, no, no, no. ahora ¡Oh, ¡Oh, tío! me tengo que Pero no hay caída y digo que hay caída No, tío Toma tío Toma tío, toma No pude ganar ninguna tío, no pude, bueno si gané bestia apúrate, pero no gané tío, no te pides, pide, tío, que me ha matado Corredor de un de vista. bueno espero que les guste este episodio de hoy, si le dan like, comentar y suscribirse me ayuda mucho Y hasta la próxima, que la pasen muy bien y olviden de darle algo cursito que siempre tiene a tu bestia que siempre lo mata, pero después vuelve la victoria. Así que chao, hasta la próxima. Adiós. Si le dan like, comentar y como de nuevo lo digo, siempre lo digo dos veces. Le dan y yo los digo, que hay okay. otro, otro otro enano y otro enseñador. Así que chao, hasta la próxima. Un saludo y chao, adiós.